¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas como todos los sábados a las 19 horas por la señal de Avia Yala Televisión para todo el país y por supuesto en las plataformas estamos en Avia Yala Televisión y nuestra página oficial donde usted puede ver no solamente su programa referente sino también toda la programación de nuestro canal aviayala.tv.bo, ahí en la pestaña en vivo le da el clic y puede ver toda la programación que tenemos preparada para usted, pero en este sábado por la noche yo me encuentro muy feliz, ya que tengo eh, un invitado especial. Nos acompaña un personaje que a través de la química hace que Bolivia sea un referente en el laboratorio. Con visión empresarial, hoy tenemos al doctor Alberto Liendo Romero, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está doctor? Qué gusto, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Qué lindo y gracias de parte de nuestro canal y también queríamos ya tenerlo usted, puesto que... Eh, en este estudio y en este programa intentamos destacar a personalidades en diferentes ámbitos En la política, en la cultura, en el deporte, en la música Y ahora queríamos hacerlo en el ámbito empresarial Para nosotros usted es un referente puesto por la trayectoria y el trabajo que ha realizado A través de lo que son los laboratorios Alcos Y sin duda, ¿quién no ha probado algún producto? Y no digo probado porque también alguien se ha sanado gracias a los productos que usted tiene bueno, doctor, cuéntenos un poquito cómo eh, una gran historia pues comienza también con sueños y cómo fue su infancia, queremos retroceder para que también nuestra población conozca quién está detrás del Grupo Alcos. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, eh, a pesar de que somos vecinos, como le decía, <risa> eh, bueno, el, lo nuestro pareciera ser una historia y lo estamos haciendo estamos gestionando al cumplir, vamos a cumplir próximamente en unos dos, dos años más, los 50 años wow, y, y estamos elaborando toda una historia uh -huh. y, el, y, el, y el libro será una historia para contar uh -huh. porque de verdad esto nació ...por la voluntad de dos bioquímicos farmacéuticos... Uh -huh. ...esas cosas que no siempre se dan... Claro. ...somos dos hermanos... Yeah. ...que en su momento... ...este, mi hermano menor... ...se llamaba Cosme... Yeah. ...y yo Alberto... Eh, ...resulta de que... Eh, ...él siempre quiso estudiar... ...farmacia, bioquímica... ...le llamaba la atención aquello... Sí, él, él ya lo había... ...determinado, yo no... ...yo tenía que estudiar medicina... Yeah. ...pero por esas cosas de la juventud... Quise irme al Brasil, cometí esos errores de jóvenes y cuando volví perdí el año. Entonces eh, dije, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo recupero ese año? Era difícil y porque la materia, las materias de la Facultad de Medicina son bastante siete años. Claro. Entonces busqué la forma de, de, re, de recuperar ese tiempo perdido y digo, bueno, entraré pues, a farmacia. Y los amigos quienes me conocían me dicen, pero ¿cómo vas claro. a hacer farmacia? ¿Qué, ¿Qué te ha pasado? Entonces digo, bueno, vamos a ver, a ver qué pasa. Primero hay que estudiar. Sí, no. Y es así que, bueno, estudiamos y sin haber hablado con mi hermano, terminamos los dos. Primero yo, luego él. Terminamos y no había pues fuentes de trabajo. Yo con mucha ilusión estudié bioquímica pensando hacer trabajo, trabajo de laboratorio clínico. No teníamos capital, como todo universitario, con grandes ilusiones, y no había fuentes de trabajo para eso. Lo único que había en ese entonces era la visita médica. Claro. Y bueno, me, me, me presento en un laboratorio internacional, y para cortar la historia, eh, estuve nueve años, cuatro años en, en el Park Davis, una compañía americana, luego en, en Ellie Lilly, otra compañía americana, y finalmente en... en Bayer de Leverkusen, Alemania. En esos nueve años yo tuve, me enriquecí bastante en el conocimiento del trabajo de relaciones públicas y qué es la venta y cómo se debe vender. Y creó los puentes para con la gente que podía comprar los futuros ah, eh, productos. Así ¿no? es. no Y, y lógicamente fármacos. era, era mi, mi papel. Entonces, dentro de hecho, la compañía empiezo a ascender, a tener cosas... ...de cargos que, que me iban dando la oportunidad para poder, para poder trabajar eh, en esta actividad realmente apasionante. Y allí nos hacían viajar cada seis meses a diferentes países de América Latina, desde Panamá hasta Argentina. Y cada seis meses recibíamos entrenamientos de profesores, farmacólogos... ...y sobre todo para prepararnos para el lanzamiento de diferentes productos... Entonces, eh, eh, al cabo de los nueve años, yo sentí un vacío, porque dije, bueno, me he preparado, creo conocer esto, pero tampoco eh, siento que voy a ascender más, porque eran compañías internacionales, claro. donde allí solo son los extranjeros, son los que manejan, sobre todo en, en Bolivia, un país pequeño. Entonces, tomé una determinación y dije, no, yo quiero independizarme. Encontré la, la oportunidad y me lancé al ruedo. Y es así que comenzamos en forma tan, tan de, de abajo que nos quedamos dos años buscando representaciones y bueno, logramos, logramos encontrar con fe, con el la, con la gran entusiasmo de querer. ¿Cuál fue el primer fármaco que usted vendió aquí en Bolivia? Bueno, el proceso fue que primero eh, importamos productos claro. de importación. Primero fue de la Argentina unos insumos médicos, pero no era lo que estábamos buscando. Y con una suerte contactamos con un laboratorio francés, un laboratorio que nos permitió no solamente consolidar, sino darnos la oportunidad para crecer y desarrollarnos. Entonces, eran productos que se requerían la visita médica, el conocimiento al médico. Y eso es lo que mejor sabíamos hacer. Claro, sin duda. Entonces, eh, iniciamos y nos expandimos. Yo vi que había que hacer eh, abrir nuevas sucursales para poder vender en mayor cantidad. Y mi familia es una familia, en ese entonces, de nueve hermanos, muchos de ellos con diferentes profesiones, hasta mi padre entró a formar parte de, ah, de una de las sucursales. Entonces, o sea, se volvió un negocio familiar, ese es que usted tenía, Así que es. sin duda usted me decía, bueno, perdí el tiempo en Brasil y vuelvo, pero eh, conforme va contando la historia, no fue perdida de tiempo, porque no. era el destino algo mucho más grande que ahora conocemos como Así. lo que es Alcos. Así es. Y justamente aquí un paréntesis, el nombre de Alcos, no sabíamos qué nombre ponerle, era todo un era una, una, una, una, una manera de poder expresar qué hacemos. Decía, laboratorio es lindo, no, no todos <ríe> nos quieren, puede haber envidia, no, no, que sea un hombre que no tenga mucho que ver con esto. Claro. Y al final de, de tanto buscar, nos, nos quedamos con Alberto y Cosme, ah, o sea, Al Cos. Ya. Claro. Es, es, es de ahí deriva el, eh, el nombre. Eso de... adelante lo voy a ver diferente, cada, <risa> cada fármaco, el claro. y, ¿eh? y después hicimos, como siempre a mí me gustaba, me gustaba que deberíamos identificarlos con algo original y propio. Entonces empezamos a diseñar nuestro logo, y ahí está el logo. Claro. Y el logo simboliza cosas muy interesantes. Por ejemplo, la, lo, lo, lo del centro es una probeta, entonces, es una industria farmacéutica. No puede, ser, no puede ser, por ejemplo, una industria de otro tipo. Es una probeta, una industria farmacéutica. ¿Lo redondito que el redondito qué sería? El redondo es el círculo del, del mundo. Del mundo. Del mundo. Ya, ¿y, el otro? Y, dentro, y dentro hay una cruz ya. que está hecha con alcos y alcos claro. sale. Ahora, eso, eso indudablemente representa como la cruz roja, Claro, en el ámbito de la medicina, Exacto, ¿no? de, de, de, salud. De, de salud, de curar a las personas. Así es. Entonces, esta simbología nos permite demostrar que cuando alguien ve este, este, este logo, no puede ser que... De Cualquier otro producto, claro. Sí. ¿No? Entonces, eh, eso siempre se nos ha identificado uh -huh. y lo hemos mantenido a través del tiempo. Vamos a ir hablando un poquito más de lo que es ya esta industria y sobre todo el grupo Alcos como tal, pero queremos conocer, doctor, un poquito más de su vida. ¿Cómo era usted de joven? ¿Qué, qué, qué le gustaba? ¿Qué deporte practicaba de niño, de joven? Todos los deportes, sí. <ríe> bueno, mi... para el fútbol, para el básquet. Claro. porque además yo era zurdo, o soy zurdo. Entonces en el fútbol era un zurdo apreciado porque no todos son surdos. Claro. En el básquet también era viloso, lo que me faltó era la, la estatura, pero me las daba, me, me las arreglaba. Y así fui jugando después en, en Oluro, la bicicleta, la natación, en Obrajes, Capacho. Y cuando vine a estudiar aquí a La Paz, entonces empecé, ya cuando habíamos salido de la universidad, ya estábamos trabajando, nos, oh, participamos en las uh, ...en el club de tenis La Paz... ...ah, luego, ...sí, luego entramos en un club de racket... ...y luego finalmente entramos a la... ...la, la Paz Golf Club... Claro. ...y nunca habíamos en, entrenado... ...pero son esos deportes... ...cuando un deportista es habiloso... ...dicen que tiene... el deporte es salud, ¿verdad doctor? ...no, sí, pues es justamente... <risa> ...es uno de los aspectos más interesantes... ...y ahí nos... Eh, ...con mi hermano, siempre con mi hermano... ...era increíble... Eh, tuvimos una ese fue una de las claves de nuestro éxito porque por decirlo así eh, nuestra empresa era uh -huh. primero sociedad de responsabilidad limitada entonces éramos los dos que representábamos a nuestras familias claro solamente los dos decidíamos todo uh -huh. yo era, por decirlo así el general y él era el coronel uh -huh. y ahí la, las determinaciones eran verticales Claro. Y tuvimos el tino de que, de que todo lo que hacíamos se fue cumpliendo, se fue haciendo. Qué y además que nosotros, nuestra formación, primero universitaria, y nuestra formación universal nos permitía de que nosotros teníamos que soñar. Y andábamos soñando. Y soñábamos tener un día un laboratorio. Bueno, y hacía pasos y fuimos alimentando ese sueño. Ese sueño que todos podemos tener, pero pocos hacen la acción ese suelo. Claro, lo llevan lo, a la práctica, claro. ¿verdad? Entonces ¿No? nosotros caminábamos a eso, a eso, a, a lograr. ¿Cuál fue esa base fundamental para que se pueda mantener a flote y se cree lo que ahora nosotros conocemos como Grupo Alcos? Sí, esa fortaleza era en creer que podíamos hacerlo. Uh -huh. Y además tuvimos la oportunidad, con las, al comienzo tuvimos representaciones, no teníamos el laboratorio. Y, y luego de, de afianzar nuestra, nuestra formación, nuestro conocimiento, nuestro expertise en esta actividad, salimos afuera a tocar las puertas de las empresas a las que representamos para decirles por qué seguimos importando si podemos hacerlo en Bolivia. Uh -huh. Lo que sí de ustedes necesitamos que nos den el qué hacer, el know-how. claro Y pagamos franquicias nosotros. Ah, mire. Claro, porque hacer medicamento no es hacer con cualquier cosa. Sin duda, no. Generalmente es un promedio de unas 10 a 15 insumos que se necesita para hacer un producto. ¿Que uno ve es un ¿Y esos comprimido? insumos había en Bolivia o tenían no, que importarlos? No, todos hay que importar. Es una actividad ahora igual, ahora igual. Ah, Lo único que tenemos en nuestro país es el agua el azúcar. Y el resto hay que importar. Lo demás importa. Ahora eso es un, son son actividades en que hay que tener demasiado cuidado. ¿No? Y, y uno tiene que tener una, una receta, y una receta que no se la da nadie si no hay esos acuerdos. De franquicias. Que ha podido desarrollar con un único sueño, que era crear una de las empresas más importantes del país en cuanto a la venta de fármacos en toda Bolivia. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y volvemos con mucho más, porque está para la gente que nos está acompañando recién a esta hora de la noche, estoy con un invitado especial, el doctor Alberto Liendo Romero, que es prácticamente el presidente y el visionario de esta empresa, como es Alcos. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más de referentes. Gracias por acompañarnos en su programa referentes como todas las noches de sábado Tenemos un sector que es muy esperado por nuestra audiencia Ponemos la fotografía de nuestro invitado durante toda la semana Y la gente va escribiendo algunas preguntas Así que doctor, la hermenéutica es la siguiente Hay preguntas que tal vez no quiera contestarlas y se toma un sorbito ¿Le parece? Ah, bueno, muy bien ¿Ahora? Ah claro, de ahora iniciamos ya en este sector de la tertulia oh. ¿Por qué brindamos doctor antes? Por nuestro país, por esta patria que merece mejor suerte. Muy bien, saludos. Por nuestra patria. Qué lindo que son los vinos, ¿no? Igual de producción boliviana. Claro. ¿Le gusta tomar vino en alguna ocasión sí. especial? No, eh, a mediodía acostumbro a tomarme así, una copa. Una copita. Una copa, que También. es bueno para, para la circulación. Claro para el corazón. Y mucho más si son vinos bolivianos, ¿no? Para vinos también apoyar la producción de nuestro país. Yo no sé por qué no exportamos más. Estos son vinos tan buenos. Sí, la verdad que sí. Si sí, nosotros cuando hemos viajado <risa> hemos podido valorar y apreciar lo nuestro. Sin duda. Doctor, ahora, eh, como le decía, en nuestra página hemos puesto su fotografía y la gente sí. va... Respondiendo, y si usted no le gusta responder o no quiere responder, se toma un sorbito. Esa es la hermenéutica no, no, no. De, de este sector. O sea que, como en Tarija, <ríe> le invito. El sí. que no dice, yo le invito, toma. Así es. A ver, Carlos Montero, desde la ciudad de La Paz, le manda un saludo. Dice un abrazo. Qué lindo verlo al doctor Alberto Liendo nuevamente. Eh, se conserva es lo que nos manda el mensaje. Mi pregunta es la siguiente: ¿se consideró rebelde en su época de adolescente? Sí. Muy rebelde, verdad. ¿Algo que nos pueda mencionar en cuanto a la rebeldía, cómo la demostraba usted en su adolescencia? Porque dejé que mi padre me, me, me siga dando, lo, mi por decir, mi man, mantenimiento eh, en, en el año que perdí. Bien. Y me dijo, ven a Oruro, para que me ayudes a trabajar y en dos años vuelves tú para estudiar. Le dije, no, yo no vuelvo a Oruro. Porque sabía que me iba a echar a perder. Yo le ¿Qué dije, ¿qué no. Sentido, sí, los amigos, eran, ah, yo había nacido los allí. De juventud, Eso, las chicas. Y bueno, era. Entonces dije, no, no, yo no vuelvo. Entonces, si no vuelves, yo no te doy más peso. Ok. Y no me dio todo el año. Ah, ahí, ahí aprendí a ser hombrecito. Ah, mira Porque este. me las tuve que. Que luchar. A ver, voy a saltar unas preguntas hablando ya de, de, de todas esas influencias de, de, de juventud. Dice, Evelyn Rodríguez, ¿cree que exista un remedio para el mal de amores? Sí. Hay un remedio. <risas> el, el mal de amores es tener fe, creer. En, ese, en esa pareja, en ese, en, ese, en ese enamorado o en esa enamorada y, y ser consecuente y leal, que es difícil a veces, pero no imposible. Yo creo que sí, que en este caso, de acuerdo a su pregunta. Morelia Barja de la ciudad de Oruro, justamente, le mando un abrazo, dice un saludo para el doctor. La pregunta es, ¿se considera enamoradizo? O alguna vez de joven, me imagino que claro, sí. Claro, de joven sí. <risa> Aunque yo sabía que tenía mis limitaciones, no era muy agradable para las chicas, pero tenía otras habilidades. Así es, el que no es bonito, el que no es simpático, tiene que cre creer Generar en él. Otras. Genera otras cosas. Yo, por ejemplo, era un bailarín. A, A las chicas las, las encandilaba. Era todo, todo bailaba. Y claro, y en ese entonces era el tango. ¿eh? Y las chicas les gusta ah, bailar. tango? Todo, pues todo. Ah, qué lindo. todo. Y, ¿Y en folclore boliviano? Ah, todo, igual. Las haya la, las cuecas, uh, con mi esposa, las cuecas. Ah, qué Sobre es. todo ver, en las fiestas. Como buen orureño le debe encantar la banda, ¿no? Por supuesto. Sin duda. Y la diablada. Pero nunca mi padre nos dejó que nosotros... Eh, bailáramos, estuviéramos porque él tenía otro concepto, claro. esos son los borrachos y qué es, <risa> en cambio ahora la juventud no Claro. Salud por favor, por es esos años de juventud, claro. de baile, de música, de alegría que usted tenía Muy amable Va muy bien doctor, en las preguntas le cuento, a ver, Jefra Niguerra dice como bioquímico, ¿qué fórmula quisiera encontrar? Desde el Departamento de La Paz nos manda un saludo. Gracias, Jeffrani, por acompañarnos en su programa referente. Por favor, repítame. Jeffrani Guerra dice que, como bioquímico, ¿qué fórmula quisiera encontrar? Uy, qué linda pregunta. Fórmula D. No sé, ¿qué fórmula le gustaría encontrar? No sé, ¿para algún medicamento? No. yo. ¿Alguna yo, enfermedad? So, yo, obviamente los medicamentos sí. surgen de la enfermedad. Yo quisiera desarrollar el, el medicamento para la, bueno, para, para tantas cosas, pero entre ellas para la tolerancia, wow. la humildad, eh, eh, fundamentalmente eso, y para el amor. Pero el amor bien entendido, no ese amor de, de pareja, sino el amor a la patria, el amor a, a las diferentes eh, situaciones en que nos, nos vemos. Entonces, ese amor, para ello, sí, qué lindo, qué hermoso una fuera pastillita para tener una pastillita. Sobre todo muchas personas que a veces... Y andan... cuando la pareja está peleada, <risa> servirse una pastillita, una pastillita <risa> para, para reconciliarse. Pelear. Ah, mira, ya aquí hay un pedido ya, de producción ya hay un pedido por allá. A ver... Nuestra amiga Claudia Escobar, igual gracias Claudia, nos escribe del departamento Cochabamba, un abrazo para Cochabamba, hemos estado como había ya la televisión también allá, nos dice, ¿qué siente que le falta realizar doctor Alberto? Ay. Yo he dicho, eh, y bueno, hace, hace seis años era conferencista, me ofrecía a las universidades a darles eh, el tema de los valores éticos, morales y sociales. Increíble, las universidades no tienen el, la materia de ética. Entonces yo iba y me ofrecía en aquella cosa. Y yo les decía, cuando, me, cuando expresaba ese, este tema, yo les decía, el camino es bastante difícil de todos, porque tenemos que llegar a nuestra montaña. Uh -huh. Unos tienen una montaña pequeñita, otros más grande, y otros más inalcanzables. Esa es la que yo tenía mi montaña. ...y en el tiempo fui subiendo un camino estrecho... ...lleno de piedras que representan los enemigos... ...los que no nos quieren... ...pero ahí había que seguir subiendo... ...y un día uno llega a su montaña... Sin duda. ...y empieza a bajar... Y ...la vida se terminó, un camino ancho... ...y bueno, cumplió... ...yo no... ...yo todavía sigo subiendo y tengo... ...y no me avergüenzo de decir... ...las circunstancias no se dieron... ...yo no aprendí a hablar inglés... No hablo inglés, pero he viajado, no se imagina cuánto. Entonces, ¿Cuántos países conoce. Entonces he sufrido, he sufrido tanto el no, no hablar inglés, porque en Europa, si bien no saben francés, el italiano no sabe, el, el alemán tampoco, claro. pero sí saben el inglés. Entonces, pero yo, claro, en el tiempo he ido aprendiendo, pero no puedo mantener un diálogo como, como lo que hablo mi idioma madre. No pregunte mi cosecha, doctor. ¿Sí? ¿En esos viajes se enamoró alguna vez alguna extranjera? Ni tiempo teníamos, porque viajamos con mi hermano y estábamos llevando nuestros, nuestro, eh, nuestra bitácora, por decir de uh -huh. trabajo. Entonces decíamos esto, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Cómo vamos a plantear? No, pues no había tiempo. Y, y nos quedábamos, claro, tiempos que no era para quedarse 15 días, sino programábamos los programas hacíamos tres o cuatro días por cada país y aprovechamos, estando en Europa, de ir pues a España, a Alemania, a Suiza. Nosotros hemos sido importadores, hemos traído y seguimos trayendo e importando por eso productos que a veces son bastante innovadores dentro claro. de nuestra línea y eh, originales, que no tiene la competencia, somos únicos. Mm. Por ejemplo, Curadil. Curadil wow. es el, un suero, es suero oral, Sí, saborizado y muchos lo hemos probado claro, es para deportistas para sí. problemas de, de diarreas de problemas que, que hay en la en, en los niños y en adultos también bueno no, y así la verdad va es a re productos. efectivo nosotros estuvimos transmitiendo el gran poder la festividad del gran ah, poder sí, y, sí. y claro, todos los presentadores si bien teníamos turnos y el equipo pero siempre exige mucha más energía así es. y nos daba eso marketing y era pues nos mantenía Activos, Activos para poder eh, transmitir a la gente todo lo que se estaba viviendo ¿no? Sí, porque la esto no es, no es solo líquido, sí. estos son sales, sí. sales de potasio, de sodio, de magnesio, Y eso es eso le, lo sustituye lo que se pierde en el sudor ah, mira. Mónica Ledesma, del Departamento de La Paz, manda un saludo al programa, gracias Mónica Nos pregunta, ¿en algún momento descuidó a la familia por hacer crecer su empresa? Sí es verdad, un tiempo estuve a punto de perder a mi familia, pero yo tengo una esposa maravillosa, una compañera de vida que el hablar de ella me emociona, porque increíble, como dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, para mí ella representa esa, esa fuerza, energía emocional que el hombre necesita. Porque uno tiene varios problemas, dificultades en la vida. Y, bueno, y, y yo tenía permanentemente, eran nuestras deudas, era una serie de, de combinaciones que no siempre se, se cumplían. Pero yo tenía una esposa que el verla a ella, el saber que estaba con mis hijos, ya para mí me daba la fortaleza para seguir adelante. Una gran mujer. Una gran señora. a, la cual a su yo, esposa? Sí. ¿Qué y se para su esposa? Irma. La señora Irma cuento, debe estar viendo el programa. Y le cuento como dato anecdótico, le estoy haciendo como homenaje, estoy sacando unos mates, mm. que se van a llamar, es, esa línea, Irma la Dulce. Irma la Dulce. Salud, Irma. Ah, gracias por, por ese adelanto con nuestro programa Irma la Dulce. Los mates para las señoras. Esa es la sorpresa Ah, ya vamos a ver, entonces vamos a estar atentos entonces muy pronto con lo que son el grupo Alcos Con este nuevo producto que va a salir en el mercado y que sin duda va a revolucionar igual en nuestro país Y tendrá mucha clientela eh, Doctor, por favor, eh, ¿cómo la conoció a Irma? En la facultad, ella empezó a iniciarse en la facultad de eh, trabajo social y en la facultad de farmacia nosotros, yo estudiaba en, la, en Miraflores, pero tenía que ir a la central porque desde muy joven siempre fui, me gustaba ser líder, era, estaba metido en las cosas, me, era bien inquieto. Entonces, era representante por la facultad de farmacia en la central, llegué a ser eh, delegado ante el consejo universitario, luego en la FUR, la Federación Universitaria Local, eh, me nombraron no, Secretario de Deportes y gracias a eso, el año 1900... Eh, eh, no, ya está, en eh, 1940, eh, ya en este momento me acuerdo, me, me llegó una invitación y, y viajé a Cuba, estuve en Cuba, para mí una, una de las experiencias más interesantes y bueno... Entonces era, luego llegué a ser presidente de la facultad y cuando salí profesional eh, logré estar varios años y, y me, me postulé para ser presidente de los, ya de los, de los farmacéuticos, de las industrias farmacéuticas. Entonces dije, tenemos que formar cámara, no puede ser que sigamos nosotros como nos asociación, uh -huh. tiene que ser una cámara. No quería y bueno, fue duro mi participación, y al final logramos hacer una cámara, lo que hoy se llama CIFABOL, la cámara de la industria farmacéutica ah, boliviana. Noemí Arias pregunta las, lo siguiente, dice, si pudiera tomar una pastilla, ¿cuál sería? ¿Para olvidar o una pastilla para no olvidar nada? Una pastilla para no olvidar nada, por supuesto. <ríe> Estaría pendiente para Alcos. <ríe> sí. Bueno, esto... En, en esto son, son trabajos de alta investigación Sin científica, todo, claro. y eso nosotros no tenemos, pero en nuestra empresa, por el hecho de que sus fundadores somos profesionales farmacéuticos, entonces tenemos una mística de poder desarrollar, como que en nuestra empresa hay una, hay una enorme cantidad de profesionales, colegas, y una actividad multidisciplinaria, no solamente hay farmacéuticos, hay ingenieros industriales, hay eléctricos, claro. hay de todo. Y todo ello nos conduce a, a hacer y eh, estamos comprometidos a hacer buenos productos. Sin duda. Y se nota cada uno de los productos que usted tiene. Salud, por favor, Salud. por Industrias Alcos, por todo el grupo Gracias. Alcos que es un referente en nuestro país. Gracias. Pasó muy bien la prueba, doctor Alberto Liendo. Algunos casi prefieren más? tomar y no responder, así que muy bien. Así que felicidades. Vámonos a una pausa y al volver estaremos ya conversando también en nuestro sector de bitácora. imágenes que vamos a ir rememorando de la vida del doctor Alberto Liendo y por supuesto también de lo que es Grupo Salcos. Pausa y volvemos con mucho más de su programa Referentes. Gracias por su preferencia, continuamos con más de su programa referentes, estoy seguro que al igual que nosotros se está disfrutando de esta entrevista con nuestro invitado especial, el doctor Alberto Liendo Romero, es el presidente del grupo Alcos y sin duda quien no ha probado alguno de los productos de los fármacos de Alcos, pues sin duda han ayudado muchísimo, ya lo decíamos el curadil y otros que son para la tos muy importantes que uno ya le tiene la confianza y la tradición. No, que eso es lo más importante. Cuando va a la farmacia yo, yo siempre pido, no, deme de Alcos, por favor, porque yo sé que ese es más efectivo para mí, tal vez para otras personas, no lo sé, pero sí, no. y hasta las familias bolivianas comienzan, comienzan a tener ciertos productos que ya son tradicionales y muy arraigados a la cultura de sí, nuestro sí. país. Así es, así es. ¿Cuál ha sido el producto más difícil? Bueno, todos. <risa> <risa> porque, pero hay una cosa que para mí... Es, eh, es tan especial porque la mayoría de los nombres, aunque no todos por supuesto, los he bautizado, les he puesto el nombre. Usted. Así es. Y hemos hecho registros de marca. Entonces esos productos han quedado en el tiempo y quedan de una manera tan interesante, tan eh, que esté arraigado. Claro. Que, que nos permite a nosotros, además, no solamente al médico, sino también al, al paciente, eh, son fáciles de, de sí. explicarnos. Yo servicios. de niño, doctor, le digo, eh, era pues, se enfermaba, nos enfermábamos y era resfriol, ¿no? claro. que era automático. Resfriolito ¿no? a los claro, chicos de, de dos años. ¿no? ¿no? que era lo... Pero, pero era un producto que, que no tenía, o tal vez nosotros desconocíamos, pero no tenía esa competencia, ¿no? Sí. Que era automáticamente se enferma, dale resfrión, ¿no? Sí. O para las damas, ¿no? El alcofén, digamos, El que alcofén. es como un producto que no puedes, eh, la misma marca ya engloba lo que, lo que es. es. Claro, sí. son son. Por ejemplo, bueno, el frío muy... no puede ser un producto para o vitamina, claro. no puede ser este para el frío. O, ¿Y de un, dónde un, los al, nombres? o un alergín. Yeah. Alergín, cuál es? <risa> alergia, pues. Claro, ¿y de dónde sacaba esos nombres? No, era Entonces, esa iniciativa, ese deseo repensarlo. de hacer. Eh, querías que <risa> ser original y no poner un nombre eh, de, por decir estos genéricos. Claro. No quería productos de marca. Como que no en consumimos. Chile, en el país que no podemos nosotros registrar nuestros productos por, por, por, por, por estos aspectos que tienen de, de, del gobierno, uh -huh. no podemos registrar, lo llevan en, en Chile, en, en, en Arica, nuestros productos de contrabando. Uh -huh. Y bueno, estamos insistiendo en poder registrar Caramba. para que podamos nosotros, tanto como ellos vienen a Bolivia no nos dan pero el chance a nosotros a ver ojalá ojalá, ojalá que se hacer, pueda ya nuevamente establecer aquello vámonos con la bitácora que es nuestro sector adelante con la siguiente fotografía doctor le voy a pedir que pueda ver esta pantalla y que nos vaya explicando digamos cuando era recuerda qué linda imagen Mi esposa, ella es Irma claro ella Irma la dulce Irma la dulce. Muy pronto los productos los mates, por si acaso. Y lo dijo acá en Referentes, como exclusiva. Ah, así es. ¿Cu ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue esta, uh, esta, esta foto? ¿En estoy, qué evento? estoy todavía con el bigote y el cabello negro. <risa> o sea, esto es cerca del 2000. Ah. 2000. O el 996, 98. Ah, qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos hijos tiene doctor? Dos, dos, Dos varones. Hijos? Dos varones. Roberto y Fernando. ¿De qué edad? Ahora no, ya son viejos Deben <ríe> estar ahí riendo sí, Cuando vea la con, entrevista Papá, con, no soy viejo ¿le? Sí, Con 56 y el menor es 53 yeah. A ver, vamos a ver La siguiente fotografía, doctor Para ver eh, también Wow, ahí esa está. imagen aquí, ¿Quiénes son? Ejemplo, ¿Quiénes están ahí? Aquí refleja, aquí refleja eh, Vamos a partir A ver, sentados El que está a la derecha es mi padre Juan Juan. Juan Liendo, yo soy al lado y me siendo yo el tercero mis hermanos me delegaron que yo debería estar al lado de mi papá. Ah, ya. De, por, por de, darme por decir Juan, un, un premio, exacto, Alberto. Claro. Y allí empezando de la derecha, ya. de la derecha es Jorge el médico. Ya, Jorge. Jorge, José, José. que trabajaba en Santa Cruz en la sucursal. El otro, Enrique, que manejaba la sucursal de Sucre. Y el, ese es Cosme. ¿Y Cosme? Cosme. Bueno, Éramos, tres hermanos, les, el bigote los, les caracteriza. Sí, <risa> bueno. Eh, y, mi, imagínense, todos estos, incluido mi padre, todos han muerto, menos yo. Uy. Y bueno, son cosas de la vida. Ellos podían estar. Y el que nos ha dejado un gran vacío ha sido Cosme, Cosme ¿no? ...nos ha dejado no, un gran vacío... ...a ver, hábleme un poquito doctor... ...de la Fundación Pucara... ...el brazo social del Grupo Alcos... ...que sin duda también... Eh, ...ha ayudado muchísimo... ...a diferentes sectores... Y eso sí, sí. es bueno también recalcarlo un poquito no en nuestro medio de comunicación, no para vanagloriarnos, pero sí para Así poder eh, mostrar del trabajo que ustedes realizan, más allá de, de lo que ustedes producen como Grupo Alcos Pero es muy importante que la gente conozca también de ese trabajo solidario y desinteresado que se da de parte de, de la Fundación Pucara. Así es. Esto nació... Como les contaba, les refería sobre lo que yo tomé la determinación de que no Bolivia y Oruro, que me quedaba en La Paz. Claro. Mi padre me dejó de apoyar económicamente y para mí fue un año. Ese año me sirvió hasta el día de hoy, hasta este momento, a saber manejar las cosas con absoluta responsabilidad, ser honesto, bueno, todos las, las, las, los valores que una persona debe tener. Eso me, me sirvió. Pero en ese crecimiento, o sea, era muy, era muy escaso uh -huh. económicamente. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo hago y cú, cubro mis necesidades? Entonces era en ese entonces eh, ser becado. Y becado en la Universidad Mayor San Andrés era pues cada uh -huh. cosa de... Y logré. Y mucho esfuerzo, y logré, para poder ser becado. Logré ser becado desde el segundo curso hasta, hasta salir. Uh -huh. Pero trata, era el, uno, no, no el mejor, era uno de los mejores alumnos. ¿Por qué? Porque no era porque era inteligente, es que tenía yo una disciplina, un esfuerzo en cumplir y no perder mi beca. Porque si perdía mi beca, yo dejaba de estudiar. Es que también entonces, la pasión y el claro, sueño. ¿no? En esa necesidad vi mis compañeros, habían compañeros mucho más inteligentes que yo, pero dejaban la universidad porque no tenían medios. Sus padres no entendían la, la situación de apoyarlos más, siendo muy capaces, entonces tenían que retirarse. Claro. Eh, era muy, era bastante duro. Imagino. Entonces, cuando fui creciendo, logré hacer todo esto. Dije, no, esto no puede ser solo para mí. Yo tengo que generar algo. Yo, para Ahora, mí, ¿la fundación apoya a claro, jóvenes? por, por supuesto. Eh, primero, en nuestra propia empresa, en, el, en torno a internamente. Nosotros tenemos somos casi 400 empleados. ¡Wow! Varios. A nivel nacional. Uh -huh. Entonces, generamos una serie de, de trabajos de, eh, y estamos conjuntamente con el sindicato tratando de colaborar. Poder también, colaborar. ¿no? Nuevas damos, generaciones. Damos charlas por ejemplo, eh, eh, en las parejas que tienen tantos problemas, nosotros les damos charlas sí. a través de la, de la fundación, eh, hacemos est estos temas, cómo, cómo debemos hacer, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que criar a nuestros hijos con valores a través de los hábitos, claro. de los modales en la edad pequeña, en fin... Y, y estamos buscando cooperantes uh -huh. externos pero lo haremos, estamos realizando también programas porque esa es la manera, claro. hay que hacer proyectos programas, lanzarlos porque el país necesita mucho apoyo, muy... nuestro país sí, está no. lleno de necesidades entonces hacemos en lo que podemos eh, obsequiamos nosotros los medicamentos cuando están próximos a vencerse, les damos a los hospitales para que usen para que ensayen y claro, cuando nos solicitan ciertas instituciones, hacemos... Siempre han estado ahí apoyando, 100, ¿no? 100. De verdad que sí, ¿no? Y ahora estamos momentos. nosotros buscando, las, hemos aprendido de que tenemos, no solos no vamos a hacer todo. Entonces estamos haciendo nosotros nuestras, nuestros convenios institucionales con otras instituciones. Por ejemplo, con la, la Universidad de uh, Franz Tamayo. Ah, qué bien. Vamos a hacer una serie de aspectos. ...interesantes y hay las posibilidades... ...de apoyar y de ayudar... Claro. ...entonces estamos con la Fundación Alalay ...con otras fundaciones... Eh, es, ...estamos ayudándonos... ...en la ayuda a lucha para el cáncer... ...estamos firmando dentro de poco... Eh, ...y hemos visto que sí podemos ser... Nosotros. ...alcos está Putas. enfocándose... ...a diferentes aspectos, Exacto. ¿verdad? Entonces, ahí, ...y uno de esos, doctor... ...también veo que me trajo... ...unos libros, ¿de qué se tratan? ¿Qué es, ah, sí... De, esto es. Eh, Producción suya. Sí, esto es. Eh, es el producto, perdón. A ver. Es el producto. Adelante. De, de mis cuatro años de conferencias que daba a las ah, universidades. Este es un resumen, y el libro se dice: cree que lo puedes y lo puedes. Todos podemos. Lo que pasa es que a veces somos demasiado timoratos, demasiado tímidos, no nos esforzamos, no, nos no, no soñamos, ¿verdad? no soñamos en grande. Entonces, este es un resumen interesante con diferentes temas y de alguna manera relato ahí lo que yo he hecho y lo que las cosas que pueden ser realizadas. La actitud la hace la diferencia. La mayor gloria no es permanecer de pie, sino levantarse cada vez que uno cae. Así ¿no? es. Así, doctor. Entonces, esto es... Eh, y claro, yo no lo iba a hacer, porque dije, ¿yo qué? Esto no... Yo no soy escritor. Y resulta de que eh, me dicen, quienes están muy cerca mío, me dicen, pero tú has dado conferencias, pero esas conferencias se han olvidado. <risa> en cambio, un libro, un libro queda. Claro. Y ahí va a estar lo que, lo que tú aconsejas, tus, tus experiencias, lo que tú has pasado. ¿Dónde tu, se puede conseguir este libro, doctor? Bueno, nosotros nos, con mucha ilusión lo, lo presentamos a las librerías, pero no, no hicieron nada. Entonces eso tenemos a a algo que hay que pedir a, la, claro. a las sucursales Ah, mire. y ahí podemos... Además un libro motivacional, un sí. libro que tiene la experiencia de una persona exitosa. ...y que Gracias. ha logrado cumplir su sueño... ...y el resultado es pues... ...la empresa y el grupo Alcos como tal... ...reconocida no solamente en Bolivia... ...sino también a nivel internacional... Eh, ...muy interesante... ...creo que aquí a podemos ver diferentes capítulos... ...pero el paso de una vida a otra... ...de niña a mujer... ...la maravillosa transformación... ...la disciplina, lo que usted mencionaba... no ...al inicio de que eso es lo más importante... ...para poder lograr sus sueños... ...la lealtad... Uh -huh. no ...la puntualidad... Estamos acostumbrados aquí en nuestro país, la hora boliviana, fallamos no un poquito. señor, no es hay hora cierto. boliviana, se hace o no. ¿El bueno. otro libro de qué se trata? Y esto en realidad es ya por un problema conciencial. Yo trabajé, como le dije al principio, nueve años en empresas corporativas mm. multinacionales. Y en ellas, en ellas aprendí el ABC de lo que es vender y qué herramientas se necesitan. Porque cuando yo me lancé a querer hacer este, este, este libro, eh, yo dije, pero ¿para qué? Yo ya estoy en otro nivel. No el de vender, pero dije, no, lo que necesitan los jóvenes, la juventud, es esto, saber vender. No hay en la bibliografía. Uh -huh. Yo había tenido en mi casa... ¿Cómo 30, vende Alcos? 32 libros, pero Doctor, ninguno decía. ¿no? ¿Cómo vende Alcos? Bueno, tenemos pues toda una cadena. Es a través de los uh, promotores uh -huh. o visitadores médicos, a los médicos, a las ¿Tienen una estrategia especial? Claro, de venta. tenemos toda una estrategia, todo un departamento y profesionales que están formando parte de esto y visitadores médicos y luego los vendedores, que es, es el otro sector. Entonces van recogiendo ellos los pedidos de las farmacias. Porque nuestros productos son éticos, por lo tanto, nuestros productos están en las farmacias, donde nosotros ahí vendemos y las recetas son del, del, del médico. Entonces. Si compro este libro, doctor, ¿me hace un buen vendedor? Uh, un campeón. Pero hay una, una cosa: esto ya ha acabado ya el año 2000, uh -huh. 2020, 2020, ya está impreso. Pero esta pandemia. Nos ha, nos ha arruinado. Yo he dicho, no voy a presentarlo. A todos los sectores. Claro, claro. yo no lo hago virtual, no lo voy a hacer. Porque ¿Sí? no se lo va a entender. ¿Y cuándo vamos a tener la oportunidad? Estoy esperando que nos digan que nos saquemos los barbecues y arrancamos. Sí. Sí. Sí. Ah, muy bien, vamos a Y voy a ir y me he propuesto, por cuestión conciencial, no, por, no porque sea o porque me dé. ...seguramente algunos... ...no, no, ese no es el objetivo... ...el objetivo es que llegue a todo el país... ...a todos los claro. jóvenes... ...que no saben cómo comenzar... ...y no solo entre los jóvenes... ...todos, todos debemos saber vender... ...así es... ¿No? que lamentablemente... ...yo he escuchado sí. muchas veces... Y, ...y bueno, que dice... ...por los contables... ...dice, no, no, a mí no me gusta vender... ...yo no quiero saber nada... Claro. ...yo aquí trabajo, no hablan con nadie... ...no, claro. señores... Todos tenemos que vender, uh -huh. intercambiar, uh -huh. y aquí decimos cómo se hace y qué, cuáles son las herramientas. Tenemos una fotito, le voy a dar tiempo a la producción que prepare, por favor. Ajá. Y queremos que cerrar ya esta entrevista, lastimosamente en televisión, El Tiempo es Oro, y es esta imagen. Ahí está la, ya la imagen. ¿Qué le puede decir Ahí está. a su hermano? ¿Qué le diría a su hermano si él estuviera presente en estos momentos? Bueno, si estuviera presente, le diría el papel que desempeñaste por tu carácter, por lo que eras, porque yo era muy era bastante intolerante. Y él supo, supo manejar eso, gracias, después me enteré a su signo zodiacal, él era Libra. Uh -huh. Y tuvo la paciencia de soportarme. Pero ese soporte era porque no, nunca la mala, nunca para hacer daño, sino siempre para, para jalar. Era, era bastante exigente, perfeccionista. Esos fueron mis problemas que, que me llevaron. Pero gracias a este mi hermano, nosotros logramos. Son lo por son. Eso, Sí, por eso es que lo extraño tanto. Lo extraño a ese mi hermano que nunca más estará. Pero quiero decir, siempre estará en mi corazón. Y en la empresa. Y en el espíritu de la en, empresa, de cada es. uno de los productos farmacológicos, él, él, obviamente, ¿no? Muy así. chiquitito porque ya no tengo tiempo. ¿Cómo ¿Ah? quisiera que lo recuerden, doctor? <risa> ¿Cómo? Si es que logro ser un buen tipo, una buena persona, que jamás puedo engañar ni mentir, sino dar siempre consejos, apoyar, ayudar... Y mientras esté con las luces que todavía creo tener, yo quiero seguir aportando. Y hay varios planes que todavía quiero hacerlo y eso me mantiene bastante fresco. Así es como alguien que logró cumplir su sueño. Muchas gracias, doctor, por haber estado en nuestro programa. Le agradezco y, sin duda, este medio de comunicación está para reflejar el trabajo no solamente de usted, sino también de todos los que trabajan en Alcos. Gracias. gracias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Estuvo con nosotros el doctor Alberto Liendo Romero, presidente del Grupo Alcos. Sin duda, conocimos su historia, sus sueños y lo que ahora realiza el Grupo Alcos, que está complemento de toda una sociedad boliviana y que ayuda todos los días a que, podamos nosotros también tener ese ejemplo de empresa y tener ese ejemplo de que todas las personas pueden cumplir su sueño. Buenas noches, adiós Olivia, nos vemos el próximo sábado. Permiso.